¿No? Pues no, no, no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí están. Otra vez los tacones están yendo para allá. A ver. Antes de iniciar este video quiero recomendarles un canal nuevo de misterios y terror llamado Rede Relatos Desclasificados. Este de mi buen amigo que está haciendo videos y la verdad le están quedando muy bien, así que vayan todos a su canal y suscríbanse, vean sus videos y coméntenle, venimos de parte de la legión Oxlack. Hagamos que pronto llegue a sus primeros 100 mil suscriptores, ya lleva 50 mil así que va avanzando muy rápido porque sus videos son muy buenos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que le den click ahí. Y vayan a su canal. Voy a estar viendo a ver quién fue a ver los videos, quién puso. Vengo de parte de la Legión Oxlack y se suscribió a su canal. Mientras tanto vamos a ver también el caso de Abiud. Un caso bastante interesante. Todas las dudas que tengan al respecto de los videos que van a ver a continuación, el mismo Abiud se los va a responder al final de este video. Vamos a conocer su historia. Abiud Hernández Álvarez realizó una publicación en su cuenta de Facebook el 23 de enero de este año, en donde compartía cinco videos de experiencias paranormales que le ocurrían en su casa. Así comienza esta historia. En este primer video, Abiud muestra cómo ha podido entablar una especie de comunicación con un fantasma que habita en su casa. Hola. Eso es a lo que me refiero. ¿Qué quieres? ¿qué quieres? De aquí vuelta en hace rato se estaba moviendo una de las sillas, pero no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Bueno. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo, me quedo, me voy a quedar, me voy a quedar, ¿sale? Aquí me quedo, no hay problema. En el segundo video la entidad comienza a dar toquidos en las puertas de la casa. Abiud comienza a seguir el sonido y esto es lo que pasa. Están tocando la recámara de Carla, pero... uy cerraron sobre la cámara pues si está abierta y pues de este lado igual el baño está abierto ay uy, están tocando la puerta tercer video el fantasma lo incomoda llamándolo por fuera de la ventana ahí está ya se está escuchando Los ruidos de pasos dentro de la casa hacen que Aviot comience a grabar. La sensación es escalofriante. Ahí está. No manches. Prácticamente se siente que está aquí a mi lado. No manches. Sí, me asusta un poquito ahora, sí, porque neta se escucha aquí adentro. Se escucha como la chapa Pero pues A ver voy a levantarme Se escucha aquí afuera Voy a abrir la puerta No sé si abrió o oh, cerró la puerta de la cocina A ver no, Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto Se si están yendo no para allá. A ver, Ay, cabrón. Abiot se da cuenta que el fantasma logra manifestarse de diferentes formas. Bueno, ya estoy <coughs> terminando así. Aquí lo que me llama la atención es que el humo permanece. Digo, bueno, en el teléfono. En el teléfono no se aprecia muy bien que digamos, pero. Como que el humo de verdad toma una cierta forma extraña, no, no sé cómo explicarlo. De hecho, las cadenas ya empezaron a, empezaron a moverse otra vez. <coughs> Todo bien acá. Pero sí, sí se sí, ve un poco curioso esto. Hola, hola, ¿ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? Empieza a moverse. Hola, hola, ¿ya te fuiste? De hecho, empiezan a sonar las campanas aquí, como que algo, algo truena, no, no, no lo voy a distinguir qué es. Incluso las cadenas de ella se están moviendo más. Eh, las cadenas. Y se está moviendo más fuerte y suena. Suena. Como que sí le está molestando, ¿verdad? El incienso, no sé qué... ¿Qué onda? Pues si no te parece, entonces vete. ¡Vete! No tengo problema. Ve... Ay, ok. Esto no me lo esperaba. Definitivamente esto no me lo esperaba. Esta publicación se ha compartido miles de veces y millones han visto estos videos. Sin embargo, hay muchos que creen que esto es falso. Pero otros se identifican con lo que le está ocurriendo a Abiud. Es por eso que al hacerse viral, Abiud ha decidido salir a cámara para resolver las preguntas que le han hecho. Veámoslo. Hola, ¿qué tal? Eh, hago este video para poder de alguna forma pues agradecer los comentarios que me han llegado en los videos que subí hace un par de días que... ¡Wow! No, no creí que se puedan hacer tan populares. Pero creo que la forma más adecuada para responder a las dudas en general como son, desde cuándo está sucediendo esto y si sigue sucediendo, pues es a través de, de este video. Y... Por ahí del 2012 aproximadamente, eh, por situaciones de trabajo me voy a vivir a la ciudad de Cancún. Mi trabajo era muy absorbente y, y decido tomar un, un retiro espiritual en Isla Mujeres. Al asistir a este retiro recuerdo que la primera noche mmm, no pude dormir. Al día siguiente muy temprano decido salirme del, del retiro, cosa que pues a a estas personas pues no les ha dado mucho la idea en, en desagusto me dejaron salir pero digo, pues como que me van a tener ahí no al par de días me doy cuenta que algunos objetos de la casa comienzan a cambiar de lugar pues, esto me asustó mucho porque lejos de pensar en algo paranormal y yo empecé a entrar un poco en, en paranoia respecto a ese asunto al cabo de un tiempo eh, la misma empresa me manda a, a la ciudad de Mérida Yucatán yo esperanzado que esta situación de alguna forma también queda hacia atrás. Mi sorpresa va siendo que la situación era exactamente la misma. Anteriormente se si me ocurría una vez cada mes. En esta ocasión me ocurría una vez por semana, incluso a lo mejor comenzaba por obvias razones a pensar que no era como que alguien quisiera molestarme, ¿no? ya comenzaba yo a idear que se trataba de otra situación, adicional a esto comenzaban a escucharse algunas voces incluso en la casa, ruidos extraños en el techo, pasos, diferentes situaciones que me hacían ya dudar incluso de mi cordura, decido renunciar a la empresa, ...no por este motivo, realmente fueron otros motivos personales... Eh, ...decido emprender un negocio en la Ciudad de México... ...y al llegar aquí a la Ciudad de México... ...a lo que esta cosa, ente, ser, no, no sé qué chingado sea... ...ya es recurrente esto, ya es a lo mejor... ...unas dos, tres veces incluso a la semana, ya es algo que de verdad... Me está acabando, me está estresando mucho. He llegado a la conclusión de que esto no es la casa. Muchos me comentaban, oye, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Por qué no te sales? Bueno, ese es el motivo. No es la casa, definitivamente. No es el lugar. No es el lugar donde me encuentre. Es más bien algo que está ya. Estoy consciente de que es algo que está adherido, que está... De alguna forma, no sé si siguiéndome, me siento acechado, me siento perseguido. Pero ahorita con la situación del COVID y todo este asunto que todo el mundo conoce, pues al estar 100% en casa ya, eh, la situación se ha tornado más, más densa, más pesada. Me he dado cuenta de más cosas, de más situaciones que se manifiestan, manifiestan perdón. He grabado algunas cosas y que fueron las que subí, entre otras muchas que en su momento también grabé, pero honestamente no creí necesario eh, subirlo, ¿no? Porque eh, de alguna forma quería mantenerlo más reservado. Digo, familiares y amigos muy cercanos conocen la situación, han vivido la situación cosa que me ayudó bastante porque eso me ayudó a entender que no estaba loco si realmente había algo más algo que de verdad me estaba o me está más bien desgastando, me está cansando creo yo si fuese una situación diferente no me sentiría de esta manera estresado, cansado, acabado desconcentrado de verdad me cuesta mucho trabajo ya concentrarme en mis labores me da la ligera impresión a veces de que de verdad esto quiere hacerme daño, no lo no sé, yo sé que a veces digo en estilo de broma en, eh, que, que estoy bastante bien, que no pasa nada, que todo cae y así como trato de tomarlo en broma, trato de manifestar como que nada sucede. Pero es una forma en la que quizás trato yo de eso de llevarlo. Pero bueno, por el momento creo que es lo que quería compartirles, ¿verdad? Que tengan un bonito fin de semana. Seguiremos muy de cerca el caso de Abiud para ver cómo evoluciona todo lo que le está sucediendo. Mientras tanto deseamos que se encuentre bastante bien. También los invito a que vayan a mi Instagram porque en mis historias estoy subiendo todas las evidencias paranormales que ustedes me están mandando al correo. Mi nombre es Oxlack Castro y los espero en el siguiente video.